Me gusta mucho. Como no bien por el aire, no te este por la caja, no te la caja. Se no por la caja. Enemy dropping into the AO. Execute all targets in the AO. bien Este... ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué sé ¿Qué no? cosa? ¿Qué no? que no? Pero te vas a tener que bajar de ahí. Voy a tirar un huevo. Ah, pues muy bien. UAB no todo es el gentío que tengo cerca. Mira todos los lados que hay aquí pero no hay mei, en serio ah. en serio ¿No ahora no, no, no, no. No, no, <tose> okay. la type 100 va bien No, no. No, en la grúa ¿está no. la no. No, Tiene un coche que lo puedo eliminar fácilmente. Creo que no hay más gente por aquí. ¿Qué pasó? ahí te vi. ¿Qué pasó, hey, ahí? A STG, bueno. Sí, revienta. Ahí se ahí? No le da tiempo ni de reaccionar, bro. No le da tiempo ni de reaccionar. No pueden hacer nada. No. Voy por ahí. Ay, caballero, por allá. Déjale correr, caballero, por allá. Te quiero dar un piecito. Madre mía. Se tenía una se tenía una Está aquí. ¿Qué creías, bro? ¿Qué te creías? Por favor. Pobre hombre. Okay. Tú me estás jodiendo, ¿no? Tú me estás jodiendo. Ya no se le mueve el arma. Tú me estás jodiendo, ¿no? Tú me estás jodiendo a mí, ¿no? Mierda. mía mierda. en la esquina mierda. qué bueno que eres lo campeando en la esquina. Es mierda. Oh, este es muy Ay, muérete sorda <ríe> muérete Madre mía, la type, bro. You got gas Safe zone Madre mía, la type, bro. Vaya, violada, Lady! le di. que había uno, bro. Your team is in the top five. Let's be the last. No, no, oh, no, Un dead. Estoy más muerto, No sé cómo sigo vivo. ¿Dónde estás, bro? Trackeado. ¡No, bro! ¡No! ¡Qué mierda! Me violó, me violó, me violó, me violó, me violó. Me violó con los puntos de me, me violó, me violó, me violó, bro. Me violó, me violó, me violó, me violó. Me violó, bro. Me violó completamente. Me violó. Madre mía, tú qué cagada. La hice malísimo, bro. Qué mal la hice, bro. Qué mal la hice. Qué mal me violó. Me violó. Es sencillo. Oh puta, bro. Qué bueno era ese tío. Qué bueno, bro. Lo deja un tiro sin. Sigue... Bro, qué buena la hice. Es que la hice demasiado bien.